este vídeo vamos a estudiar el monopolio. Consta de cuatro apartados. En este primero calcularemos la cantidad óptima que ha de producir el monopolista para maximizar beneficios. A continuación, en el segundo epígrafe, veremos cuál es el precio óptimo que ha de fijar y la representación gráfica de los beneficios. El tercer apartado será el coste social del monopolio y el cuarto apartado será la regulación del monopolio. Esta es la representación habitual de un monopolio en el que vemos que los ingresos marginales, que es esa línea verde, eh, son mayores que los costes marginales de tal forma que el aumento de ingresos que yo tengo por el hecho de producir una unidad adicional es superior al coste que tengo de producirla. Podemos continuar aquí con una segunda unidad en la que el ingreso marginal, el aumento de ingresos que yo es superior al coste en el que yo incurro por el hecho de producirla. Lo mismo ocurre con esta tercera unidad, una cuarta unidad, quinta unidad. El ingreso marginal siempre es mayor que el coste marginal en todo este tramo, ¿verdad? Como estamos viendo ahí. Hasta que llegamos a un punto en el cual se igualan los ingresos marginales con los costes marginales. Ahí es donde vamos a decir que es la cantidad óptima que este monopolista va a producir, donde los ingresos marginales son iguales a los costes marginales. Esta área que acabo de marcar de color nos muestra esa diferencia entre el ingreso marginal y el coste marginal para todas y cada una de esas unidades que haya podido ir produciendo. Fijémonos en que si produjese una unidad más de Q asterisco, incurrirían unos costes marginales, es decir, el aumento de costes que tendría por el hecho de producir esa unidad adicional sería superior al ingreso adicional que obtendría por el hecho de producirla y venderla. Por lo tanto, no tiene sentido producir una cantidad superior a Q asterisco. Para determinar el precio óptimo que esta empresa va a fijar, va a establecer, eh, hemos de partir de lo que acabamos de ver, de que la cantidad óptima la que iba a producir provenía de la igualdad entre los ingresos marginales y los costes marginales. Pero esa cantidad, ¿a qué precio la vamos a vender? Pues al precio que estén dispuestos a pagar los consumidores. Por lo tanto, buscamos en la demanda cuál es ese precio que están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad. Y lo vemos ahí, Ese sería ese punto, por lo tanto, ese sería el precio que fijaría el monopolista. Claro, si ese es el precio, P asterisco, y la cantidad es Q asterisco, el producto de ambos, precio por cantidad, sería el área de este rectángulo, que serían los ingresos totales que obtendría el monopolista. y Si buscamos cuáles son los costes totales en los que incurriría, dado que produce Q asterisco unidades, lo buscamos en la curva de costes totales medios. Ese sería el coste total medio para esa cantidad producida, que es la que decimos que va a producir porque es con la que maximiza beneficios. Por lo tanto, sus costes totales medios serían ese valor, el área que representa los costes totales en medios en la que acabo de colorear y por lo tanto, como los ingresos totales son mayores que los costes totales, que son coste total medio por cantidad, ese rectángulo, pues me queda que los beneficios sería este rectángulo de la parte superior. Esos serían los beneficios que obtendría este monopolista. Por supuesto que no siempre va a obtener... Vamos a ver ahora el caso en el cual eh, el monopolista pueda tener pérdidas. Si buscando maximizar beneficios igual a los ingresos marginales, a los costes marginales, y por lo tanto produce una cantidad Q asterisco, buscando en la demanda cuál es el precio que están dispuestos a pagar los consumidores, sería este P asterisco. Por lo tanto, los ingresos totales serían exactamente igual que en el caso anterior, precio por cantidad, esta área. Sin embargo, en este caso observamos que los costes totales medios están por encima de la función de demanda. Por lo tanto, para una cantidad Q asterisco incurrirían unos costos, costes totales medios como los que acabo de señalar. Por consiguiente, los costes totales, que sería el producto de coste total medio por cantidad, sería todo esto, que tendría por por lo tanto, unas pérdidas, dado que los costes totales son mayores que los ingresos totales, que son esa franja que tenemos ahí. Vemos eh, para el coste social del monopolio que, partiendo de la situación inicial en la que tenemos beneficios pero vamos, podríamos hacerlo igual para la que tiene pérdidas, teníamos que producía una cantidad Q asterisco y la vendía a un precio P asterisco. Pero si nos fijáramos en una unidad adicional, ocurriría que si produjera Q asterisco más una unidades, el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores sería superior al coste de producir esa unidad adicional, puesto que el coste marginal es el coste de producir una unidad adicional. Si produjera cuasteris con más dos unidades, tendríamos que el precio que están dispuestos a pagar los consumidores, que nos lo dice la función de demanda, sería superior al coste de producir esa unidad. Y así sucesivamente. El precio es mayor que el coste marginal, que el coste de producir esa unidad adicional en todo este tramo. Es decir, hasta el punto en el cual corta el coste marginal con la demanda. Esto es lo que se conoce como el coste social del monopolio. El monopolista vende a un precio mayor y produce una cantidad menor de lo que habría en una hipotética situación de competencia perfecta, apoderándose de parte del excedente de los, de los consumidores, pero incurriendo en esta ineficiencia que es el coste social del monopolio. Dado que el monopolio incorpora esas ineficiencias, podemos estar interesados en regularlo, en controlarlo de alguna manera. Eh, existen distintas posibilidades. La primera que vamos a considerar es la de precio igual a coste marginal. Esto se dice que es hacerle actuar al monopolista como si estuviese en una hipotética situación de competencia perfecta. Por lo tanto, haciéndole producir una cantidad tal Q1, que fuese igual a lo que hipotéticamente habría en la competencia perfecta, donde la, la curva de costes marginales haría el papel de función de oferta y la de demanda eh, sería la de demanda que tenemos y luego la intersección se produce en P1 y Q1, es decir, obligarla a fijar un precio P1 y vender una cantidad Q1. Aquí podemos observar que los costes totales medios van por aquí, por lo que, el, los beneficios serían todos estos, que son inferiores a los que obtendría la empresa, esta empresa, en una situación de monopolio. ¿verdad? Eh, pero estamos obteniendo dos beneficios sociales. Uno es que se vende a un precio inferior y se vende una cantidad mayor de la que se intercambiaba anteriormente en el mercado. Otra forma que tenemos de eh, intervenir en el, en el mercado monopolístico, en una regulación del monopolio, consiste en fijarle un impuesto. Este impuesto del que estamos hablando en este momento es un impuesto de cuantía fija. No es de 3 euros por unidad producida, es de 300.000 euros, una, una cantidad que no está relacionada con la cantidad producida, sino una cuantía fija. Eso eh, no va a afectar, por lo tanto, a la curva de costes marginales, va a seguir siendo la misma, pero sí que afectará a la curva de costes total en medios que se desplazará hacia arriba, como hemos visto en el gráfico. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que ahora, con esta nueva curva de costes total en medios, tendremos unos beneficios que serán inferiores a los que teníamos anteriormente. En realidad serán los mismos beneficios que teníamos antes menos ese impuesto que hemos de pagar, dado que es de cuantía fija. Se considera, es, de hecho, un coste fijo. Y como vemos, no afecta ni al precio del mercado ni a la cantidad intercambiada, dado que no ha afectado ni a los ingresos marginales ni a los costes marginales. Se vende la misma cantidad, al mismo precio, pero se ven reducidos los beneficios, puesto que ha de pagar ese impuesto. Que, como digo, ha de ser de cuantía fija, porque vamos a analizar a continuación lo que ocurriría si fuese un impuesto de cuantía variable de 3 euros por unidad producida, como decía. ¿no? Eso afectaría, lógicamente, a los costes marginales que se desplazarían hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba los costes marginales, eh, si este monopolista buscase maximizar beneficios, eh, bu eh, buscaríamos la intersección entre el ingreso marginal y el coste marginal, que aquí la tenemos, por lo que la cantidad producida sería menor y el precio sería mayor, como estamos viendo. Fijaos que Q sub 1 es menor que Q asterisco y P sub 1 es mayor que P asterisco. Es decir, que inter estamos interviniendo a este monopolio y sin embargo estamos obteniendo como resultado lo contrario de lo que estamos buscando. Puesto que si decimos que el monopolio es ineficiente porque vende menos cantidad a un precio mayor, al fijarle este impuesto estamos ahondando esa esa deficiencia que incorpora el monopolio. Luego, no ha de ser un impuesto de cuantía variable, sino como en el gráfico anterior, ha de ser un impuesto de cuantía fija. Finalmente, la tercera posibilidad que tenemos para intervenir en el monopolio eh, consistiría prácticamente en una nacionalización del mismo. ¿En qué sentido eh, hago esta afirmación? Pues es porque eh, le quitamos todo beneficio que pueda tener al actuar conforme a la regla precio igual a coste total medio. Al hacer precio igual al coste total medio, es decir, donde el coste total medio corta con la demanda, la cantidad producida, esta Q3, será muy superior a la Q asterisco que teníamos antes y además P3, el nuevo precio, sería muy inferior al precio que teníamos. Y, pero vemos que ahí que P3 es igual al coste total medio. ¿no? Ese P3, como decía, es inferior al precio y Q3 es superior a la cantidad de equilibrio inicial que teníamos antes de existir ninguna regulación. ¿Qué pasa con los beneficios? Bueno, pues aquí podemos ver que los ingresos totales, que sería P3 por Q3, es esta área que hemos presentado, eh, Pintado aquí sería exactamente igual a los costes totales puesto que el coste total medio por cantidad, el coste total medio por Q3 es exactamente esa misma área. Luego por definición los beneficios han de ser cero con este tipo de regulación del monopolio.